Hola chicos, voy a intentar haceros un tutorial de cómo encender la estufa fácilmente. Hay que dividir en cuatro partes lo que es el material de la estufa para encenderla. Primero lo que es la chilaga o hojas o piña, luego lo finito, lo intermedio que suelen ser este, este tamaño de tronquitos y ya, por último, lo que son troncos más gruesos. El orden siempre debe de ser este. Abajo, pastilla o archilaga en medio finito, mediano y luego arriba un tronquito de, del, del gordo. Y ya está, así es como debe de estar preparado. Vaya. Procederemos a encender lo que hemos preparado. Veis que fácil se enciende y luego siempre se abre un poquito, antes de cerrar, para que tenga buen tiro. Lo que es la estufa, normalmente tiene dos tiros. Este tipo de tiro, que es abrir un poquito el cajón para que se coja, y una vez se coge, el otro tiro, el intermedio, que siempre al principio estará abierto hasta que se coja bien y luego ya se podrá cerrar.